A una vida no creo pasarla. Es imposible, amigo. ¿Qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez con la siguiente parte de Cuphead. Puta perra. No, no, no, no. La siguiente parte de Cuphead. Bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior. Nos quedamos en esta parte. Vamos a movernos. Que creo que ya, ya acabamos este. Con este hombre ya hablamos. Nos pela la verre. Ok. Ahí... ¿Eso qué es? Unas... No sé qué sea. Creo que ya ahora tiempo de subir. Bueno, recuerden. También tenemos aquí otro idiota. Este hombre nos salvó la vida en su momento. Y le agradecemos. Gracias. ¿Qué? Gay. ¿Quién es este? es un nerd? ¡Ja! Imbécil. ¿Quiere volar un avión como yo? ¡Ah! No se sentirá en una cabina hasta que haya terminado de estudiar esos planos O sea, estos planos Ah, me estás se se se señalando Plano de avión, entrar A ver, no me acuerdo cuáles eran los botones Ojalá explote mi PC Dice... Oh, ay, verga Disparar X, mantén presionado para disparar rápido Para hacer un especial, un indicador, ataque X Como Yo creo que disparar y hacernos chiquitos Creo que va a ser lo más importante A ver, venga Gracias, amigo Ojalá jugáramos Yu-Gi-Oh! algún día Nos vemos No, no No, no, no, no, no, no, no, no Nos vemos, amigo No, no, no, no nos, nos vemos La gente en el episodio anterior No sé si se dieron cuenta Lo había puesto en dificultad muy sencilla Pero esta vez me voy a pasar de rosca Hoy lo vamos a poner normal porque así es esto, ¿no? Porque así le voy a hacer, cabrón. Perdón, eh, no, sí, en serio, no, no quiero. ¡Fuck! No, tenía que ser mujer, amigo. La concha de su madre. ¡Ay! ¡Puta, puta madre! ¡No! La concha de su madre. ¡Ahora es un toro! Tenían que ser mujeres. Puta madre, güey. Sí, se ve muy difícil. Pero tengo que serme chiquito, ya me acordé. ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡Puta perra, mierda! A ver, enfoquémonos, enfoquémonos. Venga, tenía que ser mujer. Ahí está. Pero atínale, puta. Ay, ¿qué es eso? Toro, tenía que ser toro, tenía que ser toro, tenía que ser toro Perfecto, es que no le veo esa mamada, no le veo cuando va, va a tocar ay Uy, concha de su madre No, la puta madre No No Puta madre, ya lo estoy agarrando, ya lo estoy agarrando, venga, venga, venga, venga, venga. Puta madre otra vez, mujer No, la puta madre, amigo ¡Venga! ¡No! ¡Su perra erga! ¡Ah! ¡No! ¡Puta madre! ¡Me iba a bajar! Ah, me dolió el brazo! Voy a tardar putos 20 años, cabrón. Pinche vieja perra. ¡No! ¿Es en serio? ¿Really? ¡No! Thank okay. you. Ok, yo sé, este juego me está sacando de quicio directamente y estoy a punto de dispararme en la cabeza. <risa> ok, continuamos donde lo dejamos el día anterior. Vamos a seguir. Venga, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Son cosas... Son cosas... Sufa, su, su, su, su, su, su, su, su, sí, venga. Me la va a pelar ahora sí, la pinche huerca de mierda. Ahora sí, si la paso a la primera me rapo. Sexo. Ah, este hijo de puta, no. Ay. Ay, ay, sí, no, soy imbécil. A una vida no creo pasarla, es imposible, amigo. ¡No! Puta madre. Eh, la ciudad se está rompiendo en la espalda de un camello. Se tienen, se tienen que ir porque no saben nada. Así que, así que llenen las calles. Es porque es bonito de ver No vas a tener otra Porque eres malo y gratis Nadie y yo chupando verga Es que me estaba picando la nariz Me estaba picando la nariz Y no estaba concentrándome a full Tienes ¡Oh! si un nuevo horizonte Y un estilo efemerizante La mega bueno, ¿dónde nunca sonreímos, todo lo que quiero oír es un mensaje, vipear. mis sueños, no tienen un beso porque no duermen, no, molino, molino, para la tierra, estás eh, tomándolo todo, cierto, to, está cayendo, amor por siempre, amor es gratis, Vamos a convertirnos para siempre tú y yo, Molino Molino, para la no, ¡Oh, no! okay, okay, zorra. No no no no no no no no no no no no amigo no amigo no amigo no amigo no no no no no es increíble es increíble que ni con tres vidas la puta madre amigo la última la última y hasta el siguiente día no no no es imposible la puta madre amigo ¡Sí! ¡Puta madre! ¡No, no, amigo! ¡Nada, amigo! Tardes, se dos, le pasar la puta madre. Hablamos con este Joto. Mirando mi filo. Otra vez. ¿Estás mirando mi filo mellado? No es culpa mía. He estado ocupado luchando contra estos deudores del casino. Ahora tendré que ahorrar para reparar mi filo. Ayúdame, ojalá alguien pudiera detener a ese reidado. Reidado mi pito.